Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy hablaremos sobre el cultivo en coco y la hidroponía. Y ahora es el turno de Tricoma y Punto, que desde Barcelona nos pide consejos sobre cuál es la forma más sencilla de hacer un cultivo hidropónico. Posiblemente el sustrato más sencillo para comenzar un cultivo hidropónico es mediante la fibra de coco, un sustrato inerte de procedencia orgánica que ofrece un medio húmedo y aireado para el desarrollo óptimo de las raíces del cannabis. Top coco es un sustrato compuesto 100% por fibra de coco de primera calidad y granometría fina. Incorpora la dosis ideal de leonardita y una selecta gama de microorganismos eficientes que mejoran los procesos de intercambio de nutrientes y protegen a las raíces de hongos patógenos. La fibra de coco es un sustrato casi inerte en cuanto a nutrientes. Una buena alternativa de procedencia orgánica frente a la turba un recurso limitado de regeneración lenta. También se recomienda por varios motivos: su peso muy ligero, su pH neutro y su esponjosidad, que repercute en la aireación de las raíces y su fácil expansión por dicho sustrato. Es recomendable realizar una mezcla con nitrohuano para obtener un mayor aporte de nutrientes. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo